Muy buenas noches eh, fresquitas están estas noches, bienvenidas sean y bienvenidos un día más al canal eh, Bueno, Bitcoin haciendo un poquito de las suyas, bien, está bien, el día está siendo bueno eh, Dentro de lo que... hay dos cosas que me preocupan que ahora las explicaré La primera evidentemente es la vela mensual que cierra mañana eh, Se está haciendo mecha, pero no sé si la mecha va a ser una mecha artificial por lo que está generando o no eso lo podemos ver un poquito también con el volumen que, con el que terminemos. Por otra parte, eh, hemos comenzado una semana muy buena. Parece que Bitcoin quiere recuperar ese camino perdido versus los eh, mercados eh, tradicionales, cosa que está muy bien. Y podemos tener un, una mini subida de este tipo. Eh, tener en cuenta que el rebote de las acciones ahora mismo es un pequeño rally dentro de un mercado bajista. Esas son cosas que pasan. Ahora veremos qué pasó anteriormente también en momentos similares de, de bitcoin y, y hay rebotes rebotes unos más grandes otros más pequeños no importa eh, la debilidad en estos días bueno debilidad la menor fortaleza vale digamos que el dólar y a un tope está parando ahí un poquito eso está ayudando también a que el mercado dentro del dólar index pues baje un poquito el, el, el euro eh, recorre un poquito al alza. Recordar y tener en cuenta que dentro de ese dólar index el, esa revalorización al alza o a la baja del, del dólar, el euro contabiliza en un 50%. ¿vale? O sea, la economía europea es muy importante respecto a eso. Entonces, el 50% es el euro. Por eso también eh, se tiene muy en cuenta ese par. Y luego eh, hay muchas voces pensando o diciendo que Bitcoin está llegando a un fondo del ciclo eh, a ese suelo que estábamos buscando, pues supongo en busca del suelo perdido, eso lo buscaremos más adelante, pero yo creo que todavía vamos a buscar otro suelo, yo no estoy de acuerdo con esa observación de que Bitcoin está eh, tocando ese fondo, pero ni mucho menos, no porque vaya a ser muchísimo más profundo el suelo, ya sabéis que yo eh, voto por aquello de la media móvil de 200 ciclos en semanal, cosa que todavía no hemos tocado, está en la zona de 22 y pico, 22 y medio, vamos a dejarlo ahí, y que creo que debería de hacer su mechita, que no lo hace, bienvenido sea, ¿vale? Mi planificación está en base a eso, que me equivoco, pues, otra vez más que me habré equivocado, como tantas, no pasa nada, esto es algo que es totalmente normal. Eh, alguien preguntaba, el tema del hall ¿Qué puntos son buenos para el hall, yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho siempre, todo lo que estemos comprando por debajo de 30 es muy bueno, lo que compremos por debajo de 28,800 28,750 que está la rose line, eh, es muy bueno y a partir de ahí si rompemos a cerrar ese gap que hay en la zona de 23, 900, 24 del CME acercarnos a esa media de 200 semanal, todas las compras que sean ahí, ya serán excelentes, ¿vale? O sea, tenemos el bueno por debajo de 30, el muy bueno por debajo de la Rose Line 28 a 750 y el excelente todo lo que nos acerquemos a esa eh, media de 200 semanal. Hay gente que me parece bien, o sea, hay que también ser un poquito, intentar por lo menos ¿no? ser positivos eh, con el tema de, bueno, ya vamos a parar, ya no vamos a ir para arriba. Eh, cuidado que, por ejemplo, yo he dicho pues, que efectivamente que en el verano gastamos más dinero, la economía mejora, el paro baja, es algo que es normal porque se mueve, quieras o no, formamos parte de eso, y bueno, pues, pues la cosa sube. Pero es que relajaros, que es que el verano ha empezado hace nueve días, estamos a día 30, el día 21 o el 22, ahí, de esa madrugada o algo así, empezó el verano. O sea, y los resultados del verano se verán después del verano. No, durante el verano. Durante el verano, algún mes, pues a lo mejor en agosto, no dicen no, el paro ha bajado en no sé cuánto, y, y posiblemente en julio también el paro ha bajado en no sé cuánto de mes anterior, y, pero la economía real como tal, pues se verá después. vale Entonces, bueno, nos puede ayudar eh, cara a septiembre, octubre, ¿vale? Empezar a mover algo, pero de cara a septiembre, octubre, eh, Sabéis que vuelven a subir tipos de interés aquí, suben tipos de interés 0,25 en Estados Unidos, seguramente, pero dejan de. empiezan a soltar la morralla que tienen y a dejar vencer esos contratos que tienen de esas cosas que compraron, de esa deuda de empresas, de, esa, de esas hipotecas, tal. Entonces, claro, eso va a hacer que los tipos suban más, que haya menos dinero todavía en el mercado. Entonces. Hay que tener mucha precaución, hay que tener cuidado con estas cosas y no lanzar ya las campanas al vuelo, que creo que hay demasiada gente lanzándolas. Y eso... A ver, los que sois perros viejos, los que ya lleváis aquí un año, vale, en este mercado, año y pico, dos años, eh, aunque os falte la experiencia del criptoinvierno, invierno, ya habéis tenido dos cataplones o tres importantes, ¿vale? Si habéis estado en marzo del 20, eh, jodó, creo que eso os ha enseñado a no bajar la guardia si habéis estado en la caída de mayo la caída que ha venido posterior eso os ayuda pero eh, tener en cuenta que han sido bajadas muy, muy rápidas subidas muy rápidas esto no es tan rápido ¿vale? esto no es tan rápido eh, hemos empezado en noviembre podemos lo más normal es que terminemos en noviembre vale entonces, eh, no terminar, sino empezar a ver un poco luz, y unas posibilidades. Eh, va a depender mucho de, de, de eso, de la política de la fe, de muchas cosas en la economía, eh, el tema del de conflicto eh, Rusia-Ucrania, eh, que en realidad es Rusia al resto del mundo, eh, China también está ahí con su economía medio tocadita, tiene ahí varias cosillas que... Pero bueno, al final, cuando se trata de recuperarse, todos ponen buena cara. Esto es, esto es, es como ese dicho ¿no? que dice, demasiada cortesía es falsía. O sea, que si te, si te tratan muy bien, algo, algo chungo, ¿eh? ahí, ahí es, es, es complicado. Eh, es un poco como muchos canales, ya me dicen, ¿por qué eres tan políticamente incorrecto muchas veces y, y, y dices palabras malsonantes? Es que yo soy así, primero. Entonces, eh, yo no voy a falsear lo que soy, eh, ni cómo soy. Eh, tampoco tengo que adorar la, adorarle la oreja a nadie para, para que haga lo que... Oh, te voy a dorar la oreja para que me compres un curso, que no, que a mí me da igual, lo que te salga del mino. Si quieres saber cómo funciona un curso mío, te vas al Discord, le preguntas a los alumnos y que sean ellos quien te digan y quien juzguen lo que yo hago o no yo hago. Si yo lo, si lo digo yo, puede... Mmm, va a ser, no sé, pues como cantor de sirena de alguien que no conoces realmente. Y esa es la realidad. ¿vale? Entonces, eh, no sirvo para adular, eh, soy más de hablar claro, entonces yo... Eh, al final, tener en cuenta que son los hipócritas eh, de toda la vida de Dios los que, los que eh, te ponen buena cara y luego por detrás te meten la puñalada. Así. Hasta en la Biblia lo tenemos. Los sepulcros blanqueados. vale eh, Te reciben en un canal o en un sitio con una sonrisa, esto es maravilloso, esto es fantástico, ¡compra! Y yo te diré, espérate un poquito, ya te diré, cuando yo creo que yo voy a comprar, ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Te diga lo que te diga. Yo sé que hay mucho, yo. Holder. Yo soy holder a muerte. Holder. Pero eres holder hasta que llevas un mes que pierdes. Otro mes que pierdes. Un trimestre que he perdido. Un semestre perdiendo. Y dices, Dios mío, ¿dónde he metido? Yo soy de holder. Holder. Holder. ¿Vale? Entonces hay mucha gente y la mayoría. De la gente no está preparada para eso, eso es la realidad. Entonces, aunque a veces se suene pesado, me interesa que la gente nueva lo sepa, lo tenga claro, y que mmm, no pasa nada, no pasa nada. Tiempo al tiempo, llegarán momentos mejores. Eh, está bien que tengamos una subidita, vamos a ver que es, de momento es una castañita subidita, ¿vale? Eso. Está bien, hemos llegado a la parte superior de ese canal horizontal, más o menos marcado, eh, pero ya está. A ver si cerramos por encima de la EMA-20, una serie de cosas que ahora veremos en la gráfica. ¿vale? Entonces, paciencia, no lancemos campanas al vuelo, relax, relax, porque necesitamos eh, mucho más de lo que ha venido, ¿vale? Bastante más. Por otra parte, eh, ojo con los juicios, eh, consejos y demás. Lo digo porque, bueno, eh, joder, vas a hacer esto, estás loco vas a comprar aquello, vas a comprarlo cuidado porque a lo mejor el loco resulta que es el que tiene razón ahora mismo, comprar cualquier valor eh, a ver, es, tiene un riesgo mucho más alto, ¿vale? evidentemente que cuando estamos en un ciclo alcista y estamos en un, en un mercado bajista tanto en todos los mercados como en Bitcoin y las, evidentemente el resto de criptomonedas, cuando yo me refiero a Bitcoin me refiero al mercado cripto entonces bueno, cada uno comprará cuando crea o donde le apetezca el valor que le apetezca. Está bien recibir eh, información por parte de los demás, pero creo que lo correcto es decir, a ver, este proyecto en este momento está así, así, así, así. No estás como una puta regadera por comprar o vender esto. ¿vale? Eh, digo, me, me, me, me, me, me parece a mí que, que es... Eh, seguramente me lo vais a poner en comentarios. Yo no he sido, no tiene nada que ver con comentarios de YouTube, ¿vale? Para que lo sepáis, porque seguro algún tal me dice, nada. no, no, yo no lo he dicho con esta intención porque había algún comentario similar de este tipo, pero no me refiero a esos comentarios, ¿vale? Eh, me refiero más en el ámbito privado, eh, cuando hablas con un amigo, cuando hablas con tal. Los consejos de inversión... Hay que dejárselos a la gente pues, que son profesionales de eso. Eh, por eso yo no doy consejo de inversión, aunque esté titulado y autorizado para poder hacerlo. ¿Vale? Eh, creo que es mejor que cada uno tome sus propias decisiones en base a información que pueda recibir o no. Cada uno que haga su propio análisis, cada uno tiene que hacer su propio análisis, porque cuando estamos delante del ordenador y le vamos a dar al botón ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Comprar! ¡Enviar la orden! Los únicos que estamos delante somos yo y mi pantalla. Nada más. No hay nadie más ahí para decirte sí, no, no, tal. Y menos cuando actuamos por impulso. ¡Ay, que se me escapa! ¡Tun! Y de repente de... Y se va para abajo. O para arriba, al revés, depende en cortos. Hay de uno, hoy le ha cepillado algún, algún corto. Y no pasa nada, es parte del juego. Es decir, lo importante es cortar pérdidas rápido... ...y dejar correr los beneficios. Con esto, solamente con estas dos tonterías que os acabo de decir... ...aunque tengáis un 40% de aciertos... ...o un 35, 40, 30% de aciertos, un tercio de aciertos, nada más... ...estaréis ganando dinero. Solo con un 30% de aciertos, ¿vale? Estaréis ganando dinero, si cortáis las pérdidas a tiempo. El problema es que no las soléis cortar a tiempo la mayoría de la gente. ¿vale? Luego tener en cuenta que cuando algo está en desarrollo está en una fase en la que todavía tiene un recorrido de evolución y normalmente suele ser muy volátil. Puede subir, bajar, viene alguien que lo hace mejor. Hay cosas que no tienen competencia, hay empresas que no tienen competencia, ¿vale? y hay empresas que tienen muchísima competencia. ...siendo proyectos reales... ...siendo empresas que trabajan en el mundo real... ...aunque generen lo que sea, ¿vale? Imaginaros... ...en Cipto ...que la mayoría es aire... ...es pura especulación... ...no están basados en... ...prácticamente nada... ...más que en una idea... ...de todas esas ideas... ...de las 20.000 que hay por ahí... Que al final, ¿cuántos van a quedar? 500... ...y de esas 500 que tengan un valor real... 200, no sé, por decir unos números sin tirarle la ilusión a nadie esto es una realidad ¿eh? como un piano, cada ciclo se crearán nuevas y es, es parte de eso, eso nos interesa nos interesa porque cuando se genera una nueva, empieza luego a subir se dispara y ahora y hemos hecho el negocio, pero no deja de ser eso, pues si el negocio encima está basado en algo real, pues mejor que mejor en fin, ojo con lo que aconsejamos, ¿vale? porque este mercado es hiper-mega volátil. Eh, tener en cuenta, por cierto, tenemos un gap por debajo en el CME, que se ha producido este fin de semana. Normalmente los gaps, ya sabéis que se suelen cerrar, como norma general, a lo largo de la primera semana. Tenemos un gap de 24.000 que lleva meses y no se ha cerrado. Eh, tampoco tienen por qué cerrarse, pero bueno, me imagino que el gap que tenemos ahí en la zona de 29 se cerrará y punto, pelota. Entonces... Eh, lo que no sabemos es cuándo. Ahora tenemos un arranque muy bonito, vamos a verlo. Así que venga, no me enrollo más y comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Únete a la mejor comunidad de Cristo Eso, únete a la mejor comunidad de Cristo Monedas, como dice mi niña. Que me equivoco ya aquí de botones y le doy atrás. Eh, para unirte muy sencillo, te vas ahí al Discord y te unes. ¿Que quieres ser miembro del canal? Pues miembro del canal de YouTube. Que quieres ir al VIP? Pues te vas a la web que tienes por ahí abajo los links también y, y te haces. Eh, eh, ya está, ya está. Eh, por cierto, este, este indicador. Lo one, con todas las medias, los cruces y demás, lo tenéis gratis eh, cuando entras en el canal VIP. Lo tenéis gratis para siempre los alumnos, los del canal VIP, pues lo, durante un año, pues un año. Y los alumnos lo tienen gratis para siempre. En fin, dicho esto, mmm, Bitcoin muy bien, el arranque bastante, bastante bien. Me sigue faltando volumen, lo mismo que he dicho a la mañana. Eh, he hecho, he hecho vídeo mañanero hoy. Eh, creo que era necesario decir, eh, porque veía mucha gente ya, wow, bu, bu, bu. Y oye, que hemos subido un 3,95, tampoco vayamos a volvernos locas, ¿vale? Pero bueno, es un primer paso para ir domando algunas medias que todavía están, como la media de 50, es importante, está todavía demasiado inclinada, ¿vale? Hasta si, lo, si, lo, si lo pongo así, parece que está más horizontal, ¿vale? Pero la realidad, ¿vale? Es que está, vamos, bestial. ¿Vale? Tenemos que tomar primero la EMA20, evidentemente, la naranja es la primera que tenemos que intentar tomar para hacer un recorrido al alza. Dentro de los mercados bajistas siempre hay eh, recorridos al alza, es algo que es totalmente normal. Vamos a ir al ciclo anterior ¿vale? y vemos como pues, cada, cada caída, pum recuperación, do, hicimos un doble techo y nos volvimos a ir aquí, recuperación al suelo. ¿vale? Tocamos otra vez el suelo con este doble techo. Hicimos una muy buena recuperación, parece parece que son, son pequeñas, pero en realidad, ¿vale? Esto fue un 48%, es mucha tela, es mucha tela, ¿vale? Eh, y luego perdimos no solamente ese 48%, sino mucho más. Luego tuvimos otra, pata pum, plaf, otro 42%, ¿vale? Y luego lo perdimos completamente. Luego tuvimos esta otra, pum, un 25% y luego lo perdimos completamente aquí hubo otro 30% en este, este mechazo que veis aquí... ...lo perdimos completamente... ...y al final perdimos casi hasta, hasta los calzoncillos, ¿vale? Entonces, eh, primero, no penséis que esto no puede pasar, ¿vale? Segundo, eh, en un mercado bajista, esto es un año, señores, ¿vale? Desde esta puntita, 17 de diciembre, 18 de diciembre, hasta esta que tenemos aquí abajo... 16, 17 de diciembre. Cuidado, ¿vale? Sí, luego subió, luego estuvo aburriéndonos un poquitito hasta febrero, que ya el día de los enamorados tiró para arriba. Y a partir de ahí, pues bueno, esto es otra historia, ¿vale? Primera criptoprimavera, retroceso, empezamos a subir, vino el bicho, y ya, después ya sabéis que si unimos este punto con este punto, ras, ahí es donde el recorrido que buscábamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué buscamos ahora? Llegar aquí, vivos, llegar a este 14 de febrero, que hizo aquí, llegar vivos, para tener nuestra criptoprimavera, nuestro retroceso y nuestro Bullrun hasta la Luna o donde tenga que ir. No lo sé, ¿vale? No lo sabemos, no lo sabemos. Esa es la realidad. Pero, la historia es que estamos en un mercado bajista, ¿vale? Que llevamos desde noviembre. Estamos a empezar 1 de junio. Es decir, llevamos seis meses de mercado bajista, es decir, de diciembre, aquí, ¿vale? vamos a decir que estamos aquí, en junio, ¿vale? 28 de mayo, 1 de junio, del 18. Fijaros, desde ese punto, todas las aventuras que quedaban todavía, boom. ¿vale? En ese mismo periodo, el periodo es exactamente el mismo, podemos irnos, esto porque era diciembre entonces incluso podemos irnos más atrás a, a mayo atrás, aquí, podemos ir aquí ¿vale? a primeros de mayo aquí o a junio, me da igual es que al final todavía queda mucha aventura por recorrer, queda mucho camino no, no tiene por qué ser así puede ser como esto, bajar un poquito y luego ya empezar a recuperarnos, no sé cómo va a ser yo creo vale semanal que va a venir hasta aquí, hasta esta EMA 20. Demasiada, ha sido nueve semanas cayendo, pues como para que no tengamos ahora una semana verde. Si lo vemos en semanal, ese quinto invierno, pues veis que efectivamente, había bastantes semanas verdes por el medio. Aunque esto fue una hecatombe tremenda, ¿vale? Pero que se produjo aquí, se produjo anteriormente, más planita. Bueno, tenemos que estar preparados para eso sino mejor irnos a otro mercado o esperar ¿esperar a que el mercado de qué? porque es que yo veo mucha gente con demasiada prisa y mientras el mercado en diario por lo menos en diario no nos dé eh, un viso de que pueda haber un cambio de tendencia ¡ostras! Eh, no tiene sentido no tiene ningún sentido el volverse loco no, venga desde ya ¿pero a qué más te da? espera porque si hay un arranque y dices, venga ya, lo compro todo, y de repente hace patapum, te va a pegar un yuyu. Y mucha gente, muchos, no estéis preparados para eso. Y esto es la realidad. Entonces, cuando el mercado de verdad dé una señal, ¡jo, es que me pierdo ese recorrido! Vamos a suponer que necesitamos pasar esta media, ¿vale? La azul clarita. Y tenemos que subir hasta los 38 para que nos dé una señal alcista de verdad y decir, a partir de aquí el mercado va para arriba. ¡Ostras! Es que quiero coger esto. ¡Ay, amigo! Es que esa ansiedad es con la que están jugando para machacarte. Entonces, espera. Ten la paciencia de esperar. No hay por qué entrar en el mejor punto del el punto exacto ahí abajo. Porque eso es lo que te hace perder. El querer, desde ahí abajo, quiero cogerlo desde el punto más clavadito. Eso es lo que te hace perder. De verdad, os lo digo. ¿Vale? Entonces, si yo sé... en un mercado bajista esta media azul clarita me hace de resistencia y una vez que la paso y tengo este cruce tan guay vale entre esta moradita y la azul clarita y ya me voy para arriba o si me quiero adelantar un poquito más vale este cruce que tengo aquí entre la moradita y la naranjita bueno, pues puedo comprártelo es decir, venga, a partir de ahí me voy para arriba pero esto es en diario si me quiero asegurar un poco más me iré a semanal buscaré un cruce semanal ¿vale? abril del 19 ¿vale? esto nos lo dice lo linguan nos da el cruce semanal y nos vamos para arriba pero dices, joder, es que me he perdido todo esto no sé si te has perdido todo esto o has ganado todo esto. Depende de cómo lo mires. ¿Cómo está tu vaso? ¿Vale? No es ninguna gilipollez. ¿Cómo está tu vaso? Que sí, que queremos est esto. En trading o en hold, si has hecho tus compras más o menos decentes. Más o menos, no hace falta comprar aquí abajo. Si aquí abajo van a comprar cuatro. Te falta comprar aquí, te falta comprar aquí, te falta comprar aquí. Te falta comprar aquí, falta comprar aquí arriba, aquí y aquí. Y al final tendrás un precio medio, fantástico, para coger ras, todo esto. Y dices, joder, es que vaya mierda, me he perdido. Ya, ya, pues que desde aquí hasta aquí, sin ir a las mechas, es un 116%. En la cripto primavera Porque luego <risa> vino esto que dices, aquí no he comprado. Pero bueno, he tenido paciencia para comprar ahí. Y es otro 580%. Yo sé que es poco, yo sé que, bueno, pues que no puedes esperar. ¿no? Para, para poder hacer solo eso. Y quieres hacer todo el resto. No sé. Mira a ver y revisa bien tu política de actuación. Porque puede ser la que te mate. O la que te saque adelante. Bien dicho esto. Vaya charlas. Estoy metiendo. El semanal. Eh, estamos bien. Abrazando la vela de la semana anterior. Nos empieza a dar un poquito de fuerza. Necesitamos más volumen. Inclusive en el semanal. Llevamos solo un día. Y no sé cómo se va a dar. ...¿vale? Mañana es un día muy importante. Porque es final de mes. Y porque mañana los mercados estarán un poquito más moviditos, que hoy en Estados Unidos han estado más paraditos. Pero, aquí, bueno, como veis en mensual, Bitcoin está súper alcista, ¿vale? Nadie me puede decir que no está alcista, con lo cual, ¿por qué preocuparse en hold? ¿Vale? Pero, eh, quiero que veáis eh, lo que os decía, la mecha tiene pinta de que la vela va a terminar por encima de nuestra... Línea Nitro, que para mí es súper importante, está y que esté por encima y que tengamos más, igual que pasó con la semanal, más del 50% o aproximadamente, estamos en el 50-50 ¿eh? de Mecha, con, eh, con cuerpo. Vamos a verlo más o menos, vamos a medir eh, aquí. Estamos hablando de que esto es un 32 y que aquí estamos en un... 18, Necesitaríamos un poquitito más arriba, ¿vale? Para tener 50-50. Bueno, pero que está bastante, bastante bien. Eh, fijaros que cuando hemos tenido estas caídas, tres mes cayendo, dos subiendo, tres mes cayendo, dos subiendo, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor... No sé si esta, esta vez vamos a tener el siguiente mes cayendo, ¿vale? Eh, para apoyarnos en una zona mensual o, o en esa o en esta zona 23, 22 y medio, 23, donde esté la media semanal de 200. Y a partir de ahí volver otra vez para arriba. No lo sé, no tengo ni idea. Y haber marcado ya en una zona de suelo, subir, volver a tocar ese suelo para salir luego ya en su mes correspondiente, cuando corresponda, hacia arriba. No sé exactamente cómo lo va a hacer. También podemos tener todavía desde esta zona un rebote interesante a la zona de 37.4%, Volver a caer, volver a subir y al final encontrarnos con la media de 200 en semanal un poquito más adelante. Pero la vela mensual es súper interesante, ¿vale? Fijaros que muy parecido a esto, ¿vale? Fue este retroceso que hubo antes del bicho, que es esta del bicho, ¿vale? Tuvimos este retroceso, luego subimos y íbamos a, a su íbamos a irnos ya hacia arriba, pero vino el bicho. Ahora bien, teniendo en cuenta de que estamos más bien en esta zona, ¿vale? Vamos a verlo. Vale. Perder, perder la niña Nitro significó ya caer en uno y dos meses hasta el infierno y luego empezar a recuperarnos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¡No lo sé! <risa> ¡No lo sé! O sea, Si lo supieras, juro que lo diría. Vale, aquí pasó igual. ¿Veis la Nitro? ¿Cómo se ha apoyado en ella? En el momento que la perdió, ya se fue al infierno subimos, casi casi casi infierno otra vez, perdiendo el cuerpo, este cuerpo de aquí lo perdió con la mecha, luego lo recuperó, muy bueno, esto fue el indicativo de que ya nos íbamos para arriba. ¿Veis la línea moradita, importantísima? Vale, entonces, bueno, aquí la línea moradita, importantísima, aquí, bueno, pues esto fue el bicho. Entonces, la línea moradita, importantísima, ¿vale? La mecha de zona 21 la mecha de la vela que tenemos ahora mismo, o sea, de la, de la media que tenemos en 22 y medio semanal. Esta. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver cómo Narices lo quiere hacer, que esa es la pregunta del millón. No que lo vaya a hacer. Yo que lo vaya a hacer, estoy bastante seguro. La cuestión es cómo lo vaya a hacer y cómo lo vamos a dibujar en RSI, que bueno para mí es una clave bastante importante. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar del mercado que tenemos en este momento. Tenemos un pequeño rebote. Cerrar por encima de la línea naranja va a ser muy bueno. Pegado justo a la resistencia. Para intentar mañar, mañana atacar al menos la zona de 31.8. ¿vale? Es con la línea nitro. Que es la, la primera que nos puede mandar también para abajo. Eh, incluido, cuidado, Incluida la naranja con la ema 20 Que también mañana nos puede mandar para abajo al carajo. Pero no, de momento, aunque el volumen no es una maravilla, no tiene pinta de eso en el resto tenemos a Ethereum haciendo un rebote bastante majete, dentro de lo que es toda esta zona de caída de mínimos y máximos, bueno, por lo menos está sumando a esta zona de apoyo, a esa resistencia que tiene ahí, y bueno, pues estaría bastante interesante, tanto en Ethereum a esta zona, como en Bitcoin, ¿vale? Irnos hacia la zona de máximos, que es esta línea de tendencia que tenemos fuera, la zona de 37, y sería fantástico, o sea, ese momento sería la pera limonera, porque nos daría una oportunidad brutal para todo, pero vamos a ver si realmente nos da tiempo, ¿por qué? porque ya sabemos que el día 10 de junio tenemos eh, la inflación en Estados Unidos si la noticia es positiva, nos daría alas hasta el día 15, que ya sabemos que anuncian la subida de tipos de ese 050 y bueno, pues la declaraciones de el señor eh, de los Powell Rangers que bueno, pues siempre nos suele fastidiar un poquito la dominancia del Bitcoin ha estado cayendo bastante al final, bueno, bastante, dentro de la vela que está haciendo otra, haciendo otra otra banderita de toros vale, para a, a llegar hasta la resistencia que será para mí el punto ideal para comprar altcoins de este momento tenemos rebote de altcoins, está muy bien, muy bonito todo lo que queráis, pero aquí es donde sí podemos tener esa pequeña subidita ¿vale? y más importante, eh, en cuanto al total market pegando un buen pepinazo, mucho más interesante del que pegaba a la mañana, porque ya está en zonas más guays y M20 ahí Igual que Bitcoin está en esa M20, pues está intentando llegar a la M20 también en Total Market. Tenemos más entrada de dinero, ¿veis? 4.70 sin Bitcoin, 4.56 con Bitcoin, que quiere decir que tenemos más dinerito en las altcoins. y están respondiendo muy, muy, muy bien. Hoy, esto no es lo que yo quería ver, yo quería ver aquí acciones tokenizadas. Esto, up. que trataba por saco, esto yo no quiero saber nada de esto, ¿qué es esto? Eh, acciones tokenizadas, teníamos eh, el oro, vale que estaba ahí respondiendo también positivamente hoy tenemos un cruce en diario que nos ha dado el All One, tenemos aquí la confirmación ahora dónde tenemos que ir, pues intentar pasar la media de 50, la media morada al alza, y bueno, la media de 200 que nos está haciendo de resistencia la, la perdimos, retesteamos, bajamos la hemos tocado una vez vamos otra vez a por ella, a ver si la la conseguimos pasar. Si la consigue pasar, ya sabéis que empezamos a subir otra vez. Eh, tú, tú para arriba, tú para arriba. No sé tú de dónde, pero tú para arriba. <ríe> Importante. Eh, por otra parte, la altcoins waves está respondiendo muy bien. Está inclusive casi mejor que a la mañana. Está intentando atacar la, la EMA20. Eh, bueno, bien. Eh, bienvenido sea, ¿no? Uh, vamos a ver. Bueno, vamos a ser ganadores-perdedores, mejor porque si no es un poquito de rollo. Vamos a empezar eh, por lo más negativo, pues ANEC corrigiendo, es que tenía que corregir, es normal, One Earth, Walton Chain, y hay un poquito, los Bitcoin, Dom, y bueno, ya porque la verdad la, las pérdida son nada, vamos a la parte positiva, hombre. Waves, 58%, <risa> tela. vale Eso es para los que, los que dicen, no, es que Waves ya está acabado, se ha muerto, tal. Bueno, vale, pues eh, es que como hay un imbécil, porque hay, hay un imbécil en Internet que es tremendo, eh, que yo no, no, entiendo, no entiendo muchas veces dices, joder, la gente ¿por qué pierde dinero? Porque, porque le gusta, o sea, yo estoy convencido de que alguno, y yo lo siento porque alguno me esté escuchando en el canal y piense eso eh, le gusta escuchar a imbéciles entonces, claro, como es muy gracioso <ríe> ¡Oh, corre Fores ¡corre! Eh, pues, eh, como es muy gracioso eh, la gente le sigue y tal y esas cosas porque es muy simpático y luego me dice, esto es que eres muy serio, ya, ya, pero es que yo estoy aquí para, para, para, para informar de verdad, no para hacer el imbécil. Entonces, eh, claro, así pasa, así pasa luego que la gente pierde dinero. Y por eso digo, es que la gente se hace adicta a ese estado de ánimo, de perder, perder, perder y perder. Y yo qué sé, al final salen de este mercado y es una pena, es una pena que, que por tontos. Pues haya gente que esté saliendo del mercado, pues hay el Discord y estas cosas que me están aquí saltando de todo. Eh, en, en definitiva, bueno, tenemos HNT, también pegando un buen pinazo hasta esta zona que teníamos marca de soporte, que en realidad es una, ahora mismo es una resistencia. Vamos a utilizar la plantilla, ya que la tenemos, vamos a decir aquí, ¡eh! resistencia, toma, ¡Hala! Eso hice el vídeo de plantillas, que lo tenéis por ahí. El vídeo del sábado, creo que fue. Buscarlo, buscarlo que siempre lo pongo yo por ahí arriba y luego no me hacéis ni caso. Eh, los huevos de Waves. Si Waves sube, pues los huevos de... Si no para huevos, pues, pues sube. Eh, AVE muy bien, 21%. Esto es súper importante, ¿vale? Que las DeFi, igual lo digo siempre, ¿vale? Dentro de este mercado, las DeFi marcan una cierta diferencia y que vuelvan otra vez estas, como AVE que ya tiene mejillones, ya ha criado ahí, es importante, esto es una zona de resistencia importante, si la pasa, pues bueno, a la línea de tendencia bajista. Rune, muy bien también, otro grandísimo proyecto que me gusta bastante, eh, no sé si será de los que sobrevivan o no, eso ya depende muchas veces también del equipo de trabajo, de la experiencia que tengan, de si es una empresa consolidada o no, no lo sé, ¿vale? No, porque no lo sé, pero a mi modo de ver tiene buenos partners, tiene una serie de cosas que creo que, bueno, pues la, le harán sobrevivir y, bueno, pues pasar este mal trago... Que lo importante es sobrevivir a este trago. Los que sobreviven a este trago no es que para la merduda... Que van a subir un 100, un 200 y un 300%. ¿Vale? Pero tienen que sobrevivir. Eh, SNX18, ENS también. VRA, otro de los... Bueno, que en un momento dado puede... Tener también una buena resolución. Pero, claro, no nos podemos apuntar a todos. es lo que tiene. Eh, LIT, RMR, eh, KNC. KNC, que, bueno, ha sido... Eh, fijaros, de tener todo lo que subió todo lo que ha subido lo ha perdido y ahora ha recuperado bastante e intenta otra vez salir a la alza ya veremos ver, pues veis esta zona que tiene aquí toque, toque, toque, toque, es ahora mismo donde está y si la supera, pues irá otra vez arriba, si es que caen es veces así eh, los axis los axis, que además alguien me ha pedido que miramos los axis eh, que alguien le ha dicho, ¿estás loco por comprar Axis? Bueno, pues, eh, si podemos bajar a la zona de 17 y pico, a ver, yo no pienso que vayamos a bajar a la zona de 17 y pico, yo mi zona de compra la tengo marcada entre 11.45 y 14.81, en todo caso, ¿vale? Eh, tendría que ver, soy más de 11.5, ¿vale? Porque es por estos apoyos, tendría que ver en qué momento está el juego, tal, y como un trade, no como un hold, ¿vale? Yo, eh, Axis Infinity, ni de coña, eh, me lo tomo como como un hall, ¿vale? pero un trade, en un momento dado, ¿vale? Pero si quiero entrar, pues ah, márcate un corto yo qué sé, a lo mejor bueno, pero de, de esta zona que teníamos aquí es posible que venga, rompa aquí y diga, ay, qué ilusión, me voy para arriba y cuando llegue aquí, haga boom, me voy otra vez para abajo eh, bueno, pues ya eso ya depende de cada uno de la estrategia que tenga y de lo que quiera hacer con esos axis o, o lo que sea ¿que puede irse otra vez a los 180? pues no digo que no, pero no sé en qué estado está el juego, lo desconozco eh... Y ha tenido su momento, ha tenido su boom, pero pues seguramente van a venir juegos mejores y más jugables que, que el de Axi eh, en el momento que todo esto se venía se un poco. Entonces, ahora bien, como experiencia que tiene Axi, como una gran comunidad que tiene detrás, vale, lo puedo comprar. Y por eso digo, pues un trade en una zona de soporte, ¡pum!, vale, catorce y medio, me compro algo y cuando suba digo, ya soy de la comunidad, pero ya no tanto, ¿vale? Ya soy de las afueras de la comunidad. Eh, ApeCoin, Ape que alguien también me lo pedía ¿Qué quieres que analice Alma de Cántaro? Si es que salió su banderola de salida, me hundo un suelo, dos suelos y me voy para arriba puede ser, pero es que no tiene histórico para, para hacer mucho más ¿Vale? Entonces eh, bueno, podemos venir aquí, ponernos en cuatro horas y decir, wow, qué bonito, Están cuatro horas pero es que este es tres de lo mismo, es algo que es tan nuevo eh, y yo pues no soy muy de monos ¿Vale? Eh, no, lo, no lo digo por porque no puede ser un proyecto que tire, no tire. ¿Vale? Estas cosas para mí no son las que dan valor a, a la blockchain, no son de las que dan valor a un mercado. ¿Vale? Un Axi Infinity da más valor para mí que esto. Eh, un GMT, un no sé, Celo, un Kyber Network, Aave, por supuesto. ¿Vale? Creo que dan mucho más valor al mercado que esto. Pero bueno, yo qué sé, cada uno invierte en lo que quiere eh, Procuramos ir a cosas que sean más reales. Un juego, por lo menos, es un juego. Y está ahí. Eh, los los, Ape Coins, los monos estos que ahora se han puesto muy de moda, pues no sé. Son modas, es eso. Que, que a lo mejor triunfan. Prefiero Shiba, ¿eh? <ríe> Fijaos lo que Me acabo de decir. Madre mía, lo que ha dicho el Kino. Jesús. Eh, bueno, Alfa, Celo, eh, Cardano, por supuesto. ¿Vale? Un 12%. Eh, eh, dije que había comprado aquí abajo. Efectivamente, compré aquí abajo, en 0.45. Eh, y estoy ya empezando a pensar en, en, en vender al menos una parte. ¿Por qué? Pues porque le estoy sacando un poco de dinero. ¿O qué hago? ¿Lo dejo para hall? Y es que creo que vamos a caer más. Entonces, ¿para qué? Pero, ¿de qué me voy a fiar? Para vender, no me voy a fiar del precio ni de la media siquiera. Me voy a fiar de esta línea que tengo yo aquí en la zona de 50-27, aquí no llegó, se quedó en la zona de 48-80, 49, ¿vale? Pero veis, toca y me voy abajo, toco y me voy abajo. Puede ser que cuando la venda aquí, es una de estas que hace así se va más arriba, pero si se va más arriba, posiblemente entraré en un corto, ¿vale? Creo que va a bajar más y tendremos mejores oportunidades, porque este mercado es muy largo. Um, Luego ya cada uno caga lo que le dé la gana, eh, evidentemente. Pero muy bien, por lo menos que estén recuperando un 11, un 12, un 14, un 10. Y eh, el <risas> por aquí también anda. Eh, que bueno, no para de caer. O sea, salió. Fijaros, los mínimos lo rompió con toda esta zona de aquí. Y al final. Y, eh, ¿Qué? Es? es que esto era muy bueno. Mira, mirad. Del Finance. Ostras. Señores. 8.000. 8.000. De 95.000. 8.000. Entonces, torres más altas han caído. No penséis que no pueden caer. Ojo. Ojo. Que... Pensamos que lo sabemos todos. Todo. Y la verdad es que no tenemos ni pajolera idea de, eh, de... nada y de dónde va a ir esto mucho menos. ¿Vale? Y de lo que puede llegar a sufrir un valor... Tampoco. Yo... Por lo menos sí he vivido perder un 80 y pico, un 92%, un 92% y recuperarlo, ¿eh? Y recuperarlo. Pero, por mucho que yo cuente, mientras no lo traiga espero que por lo menos lo que os cuente os sirva un poquito, de, no sé, como por lo menos como preexperiencia para saber que si lo pierde, hay muchos que no lo van a recuperar nunca, nunca, y otros que sí lo harán. La cílica, pues ahí están, 880, está en una muy buena zona. Si la pasa, bueno, pues estaría bastante bien, por lo menos para hacer un bote, pasar, subir y luego ya volver a caer. Eh, es, esta es mi zona, para arcílica. La línea amarilla, por supuesto, pero veis estos techos, este aquí, este aquí, es la zona que yo, que yo la esperaría, ¿veis? ¿Que es, que es baja, sí, ya sé que es baja, pero... Que es lo que hay, Monero, fantástico Monero, muy muy bien, además este, esta, esta vez lo está haciendo bastante mejor, fijaros eh, cuánto perdió aquí, vale en toda esta caída se le fue hasta ahí abajo, un 80% esta vez cuánto está cayendo por curiosidad, más que nada, ¿eh? vale eh, un 76 menos, pero fijaros cómo ha llegado esta mecha esta mecha aquí una dos una dos tres cuatro y rebota con mucha fuerza otra vez arriba creo que, yo creo que las monedas de privacidad tienen mucho, muchísimo que, que decir todavía eh, proyectos, bueno, proyectos no realidades como Monero eh, tienen mucho que decir en este mercado y más con la persecución que hay y que va a haber mm, vino muy bien y tocó su TP1 creo que después de este rebote puede ir otra vez a por él ya veremos si nos marca un doble techo y nos dice que no vamos para abajo. O está marcando un doble suelo y se va al TP2. Ya veremos. No sé, no, es, algo, es algo bastante complicado todavía de ver. Porque a ver si le da tiempo. También es una historia con, la, con el tema de los mercados tradicionales. ¿vale? Eh, Mana, 10%. También fantástico, oye. ¿Qué más teníamos por aquí por ver? Eh, por, eh, los Axis, los Waves. Eh, teníamos también por aquí Solana. Vamos a ver Solana. Vaya, los presets subiendo un 8%. El dinero gratis. Por ahí tenéis un link. Por ahí abajo tenéis un link por si queréis utilizarlo como buscador que te da dinero cada vez que buscas, joder. ¿Para qué vais a estar haciendo el gamba con Google que no te da una puta mierda? Por lo menos esto te da algo. Eh, hemos dicho Solana. Vamos a verlo por símbolo porque si no no lo voy a encontrar nunca. Eh, Sol. 305. ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué poquito, ¿no? Eh, sigue todavía dentro de su senda descendente. Pero bueno, tampoco está como el resto del mercado o sea no podemos decir es que está mejor está peor está no no es que está igual que todo es que no hay eh, si nos venimos a este punto y nos venimos a este punto posiblemente tendremos una línea paralelo y paralela eh, toque aquí toque aquí toque aquí aquí una falsa ruptura con toque y vamos abajo bueno pues eh, puede, puede ser que tengamos ahí algo ya veremos no lo sé no lo sé pero para mí creo que una vez perdida esta zona de máximos Tiene todo este margen ¿Vale? Hasta 22, 77, 23 Vamos a cerrar en 23 Que va a seguir Yo creo que va a seguir cayendo hasta ahí Podrá, podrá subir, podrá venir Otra vez hasta aquí arriba, por supuesto, a los 60 Vale, te lo compro Pero creo que después volverá a caer eh, Spell, Storg, ¿qué más teníamos? Eh, Solana, por eso yo digo Solana Puede tener un arranque, efectivamente y este máximo que hay aquí en este rectángulo en la zona de 58.63 yo lo marcaría como, suéltalo. ¿Vale? Y ya comparo más abajo. Si has entrado. No sé si has entrado, si no has entrado, como me lo pides, eh, no tengo ni idea. Eh, y Coti. Coti, Coti, Coti, Coti, me gusta. ¿Me jodieron con la con la ICO? No Coti, sino los, los sinvergüenzas ladrones de la ICO, pero, pero bueno. Por eso prefiero entrar en proyectos eh, directamente. No... Si no, es raro que yo entre en una, una IDO, una ICO, no, no, no, suelo, no suelo hacerlo. A no ser que entre directamente en la empresa. Si entro directamente en la empresa, sí, porque los intermediarios, la mayoría, joder. Son unos choriceros. Hay intermediarios muy buenos, eh, cuidado. Hay gente que lo hace muy bien, pero. Mmm, esto es una de las buenas, de las cosas buenas que tiene Coti. ¿vale? esto es una de las cosas buenas Podíamos, debíamos de tirar una aquí también una intermedia pero bueno eh, si salva esto pues estar en una pauta plana y se, y se tranquilamente poco a poco vale no quiere decir que no pueda hacer un doble suelo que yo creo que es lo que van a hacer muchas de ellas a lo largo del verano pueden ir subiendo y luego hacer y desinflarse mediados de septiembre de un doble suelo y tirar arriba eh, puede ser perfectísimamente, no creo que esa tira de arriba llegue a máximos, llegará a un punto, a lo mejor puede llegar a este punto, depende de cuando está la media de 200, es que, es que todavía estamos tan, tan pronto de verdad, que os, os lo prometo, es que todavía está, estamos muy pronto, llevamos muy poquita bajada en el mercado, no, no hablo solamente de cantidad, que creo que tiene que bajar más, sino en tiempo, en temporalidad, me, me, me resulta, muy, muy pequeño, oye. Ojalá siga así y bueno, ya se vaya todo el mundo. Pero la realidad de lo que yo estoy viendo es otra. Eh, eso es lo que quise que lo tengamos que aprovechar. Yo lo aprovecho también. Los rebotes que da el mercado y encantada la vida y súper contento, de verdad. Pero con, con cuidado. Eh, en cuanto a cotilla, digo, está en una zona de soporte muy buena. Creo que puede subir hasta la media de 50, donde, donde se encuentre con ella, vale. Con muchos valores. Además, fíjate que aquí tenemos un piso importante, una, una resistencia eh, que tocó aquí. Tocó aquí, rebotó y luego ya cayó. Vamos a ampliarlo, porque si no yo lo estoy viendo en la pantalla, pero si no, no se ve. ¿Ves? Este punto subió, aquí se apoyó, subió y al final no pudo y la perdió con la EMA20. Entonces, bueno, si supera la M 20 creo que hasta donde se encuentre con la 50 en diario llegará. Un trade bastante majete, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la zona en la que estamos, eso que ya está rebotando desde, esa, desde ahí, eh, hasta la de 50 tenemos un 38% que se encuentre con ella antes. ...en esa zona con un 25% en este escaloncito... ...vale... ...puede ser un rebote muy majo... coger un dinerito y luego hasta luego Lucas... ...ahora si me dices... Eh, ...la tengo en hall... Eh, ...con paciencia... ...guárdala, yo la guardaría... ...yo personalmente la guardaría... ...luego ya cada uno que haga lo que quiera... pero pues hemos visto Sol, Coti, Los Axis... ...hemos visto Waves... Eh, bed alguien me ha preguntado por bed ...¿qué te parece bed bed es una de las viejas, una de las antiguas... una ...a mí no me cabe la menor duda de que va a rebotar... ...de hecho yo tengo bed contra Bitcoin... Eh, ya la tengo guardada, eh, y a mí no me cabe la menor duda de que a, volverá a su, a su ser. Eh, que tiene que llegar hasta este punto, posiblemente, ¿vale? A la zona de 0,2, a 2 centavos. Sí, más o menos, es una zona. Es este. Vamos a tirarle el rayito desde el punto que yo creo. Que creo, ¿eh? Tendrá que venir aquí, desde este punto. Me marca 0,19. ¿vale? 0,19 Fíjate que simplemente yendo a, sus, a su génesis, a su inicio, cayó, subió, fue resistencia, bajó. Fue resistencia una vez, fue resistencia dos veces, fue resistencia aquí y lo rompió. Se apoyó, parece que no se ve, vale pero una vez que rompe, viene a la zona, se apoya vale y ya tira para arriba. Con lo cual es una zona súper importante. Y es una zona en la que seguramente será donde pare la sangría. ¿Qué caída lleva desde, desde abril? vale Hay algunas que desde abril, otras que desde mayo. Hemos estado en un 91% y ahora mismo está en un 88%. ¿Vale? Eh, 93%. No me parece descabellado. Hay mucha gente que está hablando de que ya vamos a tocar un suelo. Y en base a esto podría ser, ¿eh? ¿veis esto? Que hemos visto abril, otras que están en mayo, uh, Bitcoin desde noviembre, pero es que con el movimiento que hizo, podría haber un adelanto ahí de ciclos, tal, pero realmente el, el ciclo de Bitcoin, ¿vale? Para que lo. Vamos a dejar ya estas porque ya las hemos visto. Eh, por cierto, resistencia importante en 0.039 ¿vale? esta línea que tengo aquí, veis este apoyo que aquí es súper importante y se apoyó aquí también eh, esto que tiene Bitcoin aquí ¿vale? el ciclo RSI el ciclo RSI terminó aquí ¿vale? aquí, a partir de ahí nos marcó una divergencia bajista clarísimamente que nos hizo <ríe> la, la gente descubrió wake -off aquí me parece muy gracioso ¿Vale? Y ahora están hablando otra vez de Wico de que estamos en una otra zona de acumulación que es muy similar. Mm, puede ser. Todavía es muy pronto. Fijaros lo que dura. Y lo que fue es lo que lleva a esta. Eh, pero bueno, ya sabemos que los adivinos tienen lo que tienen. Eh, entonces, claro, hay muchas altcoins que ya desde esta zona tienen ya su propio cripto invierno. Entonces, ¿puede ser que haya, hubiese un cambio de ciclo y tal? Podría ser. Podría ser, de hecho... Eh, el rebasar este máximo, fue aquí con este doble techito así tan raro y luego nos fuimos para abajo a mí se me antoja un poco raro, ¿vale? Eh, entonces podríamos decir que eh, tenemos, hemos hecho una subida bajada, subida, bajada, ¿podemos hacer una subida otra vez a esa zona? Podría ser también, ¿vale? Es decir no todo es tan negativo, no todo es tan malo y sí que es cierto ¿vale? Sí que es cierto y, ...puede darse esa... ...esa común, esa, eh, ...ese punto... ...que ahora tengamos un rally... ...y subamos muy muy arriba... ¿eh? ...podría ser perfectamente... ...pero me faltan más cosas... ...sí que es verdad que estamos llamando la atención... ...veis este pedazo de subida volumen aquí... ...ahora empieza a subir un poquito el volumen aquí... ...pero hace falta más... ...hace falta mucho más y hace falta romper cosas con fuerza... ...y de momento romper cosas con fuerza... ...lo único que he conseguido es con un mazo romper algo yo ahí. Ahora, fijaros cómo está haciendo el movimiento, que está haciendo ahora. Es muy bueno. Estamos hace un momento en la M20 y estamos yendo aquí a por la Nitro, a atacarla. Puede ser bueno, puede ser un suicidio. Normalmente suele ser bueno. vale eh, Vamos a ponernos en una hora. Estoy aquí rajando y fijaros cómo en esta hora ha rajado, se puede ha rajado, <risa> ha, ha roto y con volumen. vale Y con volumen. Esto es lo que estamos esperando. A ver, es un 1.85, no es que sea una maravilla, pero, pero sí está bien. Es decir, tenemos ruptura de la resistencia con volumen. Me la creo. Me la creo. Ahora, cl claro, tiene que cerrar la vela de una hora decentemente y el volumen ya es decente. El volumen ya está. ¿Vale? Habéis visto que antes decía, Joder, es que esta zona no me gusta, aquí va volumen. Bueno, pues sí, ahora bien, hemos roto. Ruptura con volumen, me la creo. De momento, ahora que cierre la vela. Y me falta en cuatro horas ¿Vale? Que llegamos a sobre compra Entonces, está bien, pero tenemos que cerrar por encima de momento y ya, ¿vale? Nos quedan 3 horas 24 para cerrar por encima, cerrar, no una mechita, como está pasando ahora, cerrar por encima de estos cierres. ¿Vale? E intentar hacer una bandera para ir a por la media de 200. Si vamos directamente nos vamos a meter una castaña. ¿Por qué? porque estamos ya sobrecomprados a punta pala en una hora, con esta subida, ha estado recatado, pero estamos otra vez en sobrecompra. Pero está bien, podemos estar aquí mucho tiempo, lo, lo ha demostrado. Ahora, otra cosa es que el de verdad el mercado lo acepte. Si seguimos así y tenemos un buen rally y seguimos teniendo, haciendo estas rupturas con volumen, vale entonces sí podemos empezar a pensar, hostis, que vamos a 33, que vamos a, a, a por esta línea de tendencia iniciada aquí, que tenemos aquí, para poder intentar llegar a esta, que bueno, yo creo, creo que llegásemos por aquí, ojalá sí, ¿eh? yo creo que soy, yo soy más de, de esta zona, 37,4, ya lo sabéis, y bueno, con los baches correspondientes, pero vamos a dejarlo correr, vamos a ver cómo va, y una cosa muy importante, dejar correr los beneficios, y cortar las pérdidas cuanto antes, vale. dejar correr los beneficios, poco más, señoras señores. Como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez, recuperar beneficios y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!